Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión eh, donde entrevistamos a los profesionales de, de Ventas B2B que forman parte de esta comunidad que aprovecho para decir, ya estamos al día de esta grabación, ya estamos cerca de, las 600, de los 600 profesionales este, hay más de 100 personas que diariamente eh, se conectan, este, ven los mensajes, quizás no todos comentan pero muchos están atentos viendo, viendo los debates, participando, aunque sea aprendiendo. Así que gracias, gracias a, a todos, de a poquito vamos, vamos creciendo. Y de hecho aprovecho para contar que estamos preparando el programa de embajadores, por si alguno quiere sumarse, alguna quiere sumarse a, a crear nuevos canales, a moderar conversaciones, a conocer nuevos profesionales, digamos, estamos un poquito trabajando en eso. Este, para que la comunidad sea justamente una comunidad y, y, y bueno, todos se sientan un poquitito dueños. Así que, sin más ventas de la comunidad, vamos a presentar hoy a este, quien tenemos del otro lado, que la conozco de, de, como varios profesionales de ventas B2B, la conozco de ISEC, que era una organización de estudiantes, de, que, que aprendíamos sobre liderazgo y jugábamos a ser líderes cuando teníamos 20 cortos años. Eh, así que bienvenida, Simena Hernández Bufa. Eh, directora, founder de MTI Selling, directora de nuevos negocios. Sí. Oh, así es. Gracias Andrés, un gusto muchachos estar con ustedes. Bien, perfecto. Bueno, vamos, vamos a confesar que no es la primera vez que grabamos porque recién me íbamos <risa> grabando y me di cuenta de un, un gran fail de esos que te juro que nunca me pasan, que eh, se, se, se eh, estaba grabando mal, así que Gran parte Pasaba de la entrevista, más de lo que crece. Claro, bien. ya lo hicimos, vamos a repetir, vamos a tratar de recapitular lo que dijimos, pero, pero bueno, lo bueno es que es como, unas, es como sí. que va a salir mejor esta primera parte porque ya pulimos algunas cosas. Así que así que decime, para, para arrancar me encantaría saber qué es lo que hacen en, en, en MTI diseño, o sea, qué, qué problemas solucionan y para quién. Ahí va. Eh, bueno, en eh, MTI. A ver, MTI es una consultora que apoya a empresas de tecnología a vender más y mejor. Pero funcion funcionamos como, el medio como si fuera el medio campo del fútbol. O sea, en la generación de leads y en el posicionamiento. Ahí nos, nos dedicamos, esa es nuestra especialidad. Y todo lo que es los procesos de generación de confianza con tomadores de decisión. Pero una vez que ya está calificado el lead, ya se lo pasamos a nuestro cliente. ¿Sí? perfecto Y para quién, para empresas tecnológicas, medianas y grandes, que necesitan hacer crecer su negocio y mantenerlo, ¿no? Que ya tienen uh -huh. un equipo de desarrollo, que ya necesitan caja para pagar todos los sueldos, necesitan tener utilidades, entonces Ya los contactos del, de los socios no, no alcanzan. Entonces hay que generar un flujo de leads de calidad y constante. Sí, hay que hacer una uh -huh. estrategia de esto, de go to market, de decir, bueno, vamos a a generar ventas de manera más predecible para ustedes, con un producto muy bueno que tienen. Pero bueno, hay que, hay que hacer un, pasar al más, siguiente nivel. Más predecible, esa es la, la, la palabra. Que no pasa a hacer las ventas como, como algo de que es casualidad y... Eh, claro. Me pasa mucho en nuestros clientes que son eh, generadas, como son de tecnología, son lideradas por técnicos, ingenieros, que hacen muy bien la parte de desarrollo de producto y, y ventas como que no les gusta, entonces lo, lo tienen ahí, contratan a un vendedor y, y eso hace que la empresa falle, cierre, ¿sí? si no hay ventas, no hay empresa. ¿sí? Sí, o sea. no. no, sí, sí, pierde un montón de potencial o le caigan solo los negocios por, por referidos, o sea, este, no te queda otra que hacer un producto muy bueno y, y confiar en que te van a recomendar, digamos. Sí, no. sí, sí, pero eso está bien, pero no es suficiente. No o sea, por lo general no es suficiente para crecer. Totalmente. Mm -hmm. y, me, y, me encantaría saber, para que te conozca un poco en audiencia, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? ¿Qué fue lo primero? mira estaba en la universidad, terminando mi carrera. Eh, yo, yo estoy uruguaya, estudié en Uruguay. Y eh, en ese momento la, me, me gustaba mucho la, la cocina, pero tenía que hacer algo de comunicación. Entonces hicimos un proyecto con, que era un sitio web de comunicación con bueno, temas de gastronomía, restaurantes, y me asocié, me vínculo con Argentina, con una empresa Argentina que en ese momento hacían, tenían contenido, pero además tenían vouchers para los, como los usuarios de la página, entonces vendían esos vouchers, y los canjeaban a restaurantes como por publicidad. ¿no? Y en ese momento nadie, no existía el tema de los vouchers, era ¿eh? muy novedoso. Y yo hice ese proyecto con esa empresa, pero además lo, lo presenté como un proyecto para la universidad y me tocó salir a vender a restaurantes. Eso, que nunca habían visto nada. Entonces me ayudó muchísimo, a en mi experiencia en ventas, a conversar y a, y a vender algo que yo estaba convencida, pero todavía no existía en el mercado a gente totalmente desconocida. Yeah, espectacular. Sí, me gustó mucho yeah, che, Y esto de, de, de llegar primero, ¿no? De, de, de ser los primeros en llegar con lo, con lo bueno y lo difícil que es a la vez es Con lo bueno y lo difícil a la vez Después vi que se ha repetido en mi carrera claro. <ríe> Sí, cuando me tenía me pasa lo mismo Pero eh, ahora me está pasando lo mismo Que estoy pensando en hacer algo más Que con lo que estudié en la, en la maestría En tecnología educativa Pero ya sabes que vamos parar porque ya no tengo el ya no tengo el cuero de antes para, para aguantar todo lo que es ser nuevo. Claro. Prefiero esperar a que madure un poco el mercado y disfrutar esto que ya está funcionando, ¿no? Y hacerlo crecer. Total, espectacular. Che, eh, me encantaría saber cómo está conformado bueno, el equipo de MTI Selling, pero particularmente tu, tu equipo de nuevos negocios. Bien. Bueno, eh, funcionamos bastante como un equipo de fútbol, te diría. Muy, muy relacionados, muy, muy sinergia. Tenemos reuniones entre las áreas, tomamos decisiones en conjunto. Entonces, no, no tenemos así esa separación por silos que, que a veces existe en las empresas. Entonces, eh, nuevos negocios, marketing, venta, es todo comercial. como una, una área completa. Después está de proyectos. También sí. per, se trabaja de la, mucho de la mano con ventas para. Para renovaciones, ¿no? Y hacer upselling y crossselling De vendiendo a los mismos clientes Pero bueno, ahí tenemos Somos tres socios Yo veo nuevos uh -huh. negocios Después otro socio es el gerente comercial La otra socio es la gerente general uh -huh. Después hay algunos socios eh, minoritarios por, Con stock options Y después tenemos el, Así comercial, tenemos cuatro vendedoras Después está la responsable de marketing con, Que trabaja con algunos proveedores y después proyectos, están las líderes de proyecto y, y los consultores de proyectos. Y después una persona recursos humanos, que ve también contabilidad, temas administrativos, y un financiero. Somos en total 16. Bien. Y de, dentro de nuevo negocios estaba marketing. Sí, marketing, en realidad, con una patita en nuevos negocios y otra patita ah, en okay. lo que es eh, comunicación, sitio web materiales okay. para venta, tiene varios, tenemos un rol en marketing okay. y, y responde okay. a la gerencia general, pero también tiene un rol de, de apoyo a O ¿no? okay. Está y, como dividida esa persona. Y luego los negocios es cocos, tenés una parte del equipo dividido en, o más, más enfocado, no, no es exclusivamente eso, en cartera actual, en, en los clientes, en expandir los clientes actuales, y otra parte en... Sí, sí, sí, 100% generación de nuevos negocios, ¿correcto? O nuevas empresas, digamos. Así uh -huh. es. Eh, conmigo trabaja una, una ejecutiva que también genera nuevos negocios. Yo me dedico más a empresas eh, grandes, marcas, uh -huh. eh, a relacionamiento con esas empresas, que no es fácil, uh -huh. no es solo entrar, hay, hay que entrar y, y escarbar y... ¿no? Eh, es como, es como subir el Everest, no, no alcanza 100 metros, <risa> porque el <sublo> está <hasta> arriba. <risa> y esta, entonces, esta persona me ayuda más en lo que es generación de nuevos negocios de pymes, de personas medianas. Okay. ¿no? Eh, pero sí, este equipo de ventas se dedica al cierre de ventas. Mm. También tiene su propia generación de leads, pero es muy es, es marginal. Claro. Y, y sí tiene un rol de renovación: es como de mantener esa relación con el cliente, entender sus necesidades y generar nuevos leads en ese cliente, y también renovar. Ok. Y, y, y eso, vos tenés más o menos de, de ese, de, algo me habías contado cuando grabamos hace 20 minutos, que ah, el está revenue, grabando, está. Ahora, ahora sí, ahora sí. <ríe> algo me habías contado, que el revenue, la mitad de hoy de, del revenue que tienen viene de nuevos proyectos con clientes actuales. Correcto. En 2021 llegamos, porque uh -huh. siempre hacemos la, el corte a fin de año ah, de 20. las estadísticas. Eh, ahora, o sea, vamos midiendo siempre, ¿no? Pero como todas las estadísticas, los KPIs, las comunicamos a la yeah. empresa. En 2021 yeah. tengo ese dato que era, fue un poquito más del 50%. Que okay. fue el primer año que la, la, la venta a negocios, a clientes actuales, que ya habían facturado, fue más claro. alta que la que la De nuevos negocios. ¿De nuevos negocios? Entonces eso nos dejó muy contento porque nos habla de una madurez en la, en la empresa, ¿no? Cuando uno sí. empieza es todos nuevos negocios. Sí. Y después uno va construyendo relaciones, ¿no? No, y también te marca eso, es decir, que los clientes eh, se quedan, este, y no solo se quedan, sino que que, que, que engordan, digamos, ¿no? El famoso farming. Claro, efectivamente. Entonces vimos que está, está funcionando. Eso es un producto, como te decías. Claro. Es un producto de una madurez que lleva tiempo. Claro. Sí. No se logra ni el primer año, ni el segundo año. Total, total. Hay que ir aprendiendo de los clientes. Este, a veces uno va, va, va, va a perder clientes porque y eso también es lo que va a enseñar a qué no va a hacer con los nuevos. Sí, sí, sí. es como a ver, eh, llevar una empresa, es como que, te digo, eh, es como que vos querés ir a jugar al mundial. Está bien, no. voy a decir, ¿yo sé jugar fútbol? Sí, yo, yo sé jugar fútbol. Mi hermana juega en la liga universitaria. Y Messi y Suárez juegan fútbol. <risa> pero eh, ¿no? hay distintos niveles, por supuesto. ¿no? Entonces, cuando uno empieza, por más que sea tremendo talento, todavía no, no sos Messi, no lo vas a hacer. Lo puedes ser, pero vas a necesitar práctica y tiempo. ¿no? Total. Total. Y Messi solo no hace nada, ¿viste? necesita un equipo. Sí. Sí, de, de, esos, de esos clientes que van, lo que me interesa saber, porque por ahí hay mucha gente que ve que esto, que, que tiene una base de clientes y por ahí tiene desafíos con, con renovación o generar nuevos negocios mm. entre los clientes. La primera pregunta que te hago es si tenés el número aproximado o no de, de, esos, de, de esas ventas que hicieron en clientes actuales, cuánto corresponde a renovaciones y cuánto a nuevos proyectos que salieron con esos clientes si lo tenés, Bien. por ahí te maté. No, buenísimo, porque me diste una idea para medir ese. Ah, buenísimo. Porque vendemos, con, o sea, medimos ventas nuevas, claro. y van, Outbound, o sea, claro. desglosamos, siempre vamos claro. hacia atrás es lo que vendimos, y lo vamos desglosando por país, por, sí. por monto, por tipo de servicio, si es outsourcing, si es entrenamiento, si es consultoría, pero no, no hemos desglosado eso, si es renovación, o si es venta de nuevos servicios. Es las dos cosas, en este momento la más alta, digo así, de verlo, es renovaciones. Claro. Es renovaciones. Pero sí hemos hecho eh, upselling y cross-selling de vender uh -huh. como un servicio superior, digamos, de, de, de categoría superior, de la misma, uh -huh. del mismo servicio, pero también cross-selling de vender otros servicios, más ¿no? consultorías, entrenamientos a los mismos clientes. Okay. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y esos upselling y cross-selling se, se dan, por ejemplo, que... Eh, Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se termina andando? Si siempre es el mismo equipo el que renueva o aparecen otros equipos, si esos equipos vienen solos o ustedes tienen un trabajo de, de ya una vez adentro indagar la estructura. ¿Dónde crees que están las claves ahí? Sí. Mira, la clave, y esto creo que es lo más importante que te puedo aportar, es el relacionamiento. Okay. Esto es como, es como construir una relación de pareja. Todos hemos tenido pareja o tenemos casados. ¿eh? Pero, pero pensemos así, no es que llega, ¿eh? uno va construyendo esa relación claro. y va conociendo a la otra persona y se va metiendo y va generando confianza y vas conversando y vas participando en su vida y conociendo sus necesidades. Y ahí, si vos haces una, esa buena, una buena construcción de una relación, las cosas fluyen, igual que en una pareja, ¿no? de repente estás casado, este, vas a tener un hijo. <risa> Pero, um, más que esperar, así que yo soy grande, y yo soy el deportista número uno, y soy re lindo, y, ay, y van a llegar. Y, sí, pero no es lo mismo, o sea, es eh, la clave está en construir una buena relación, conocer al cliente, y entender sus, sus necesidades. Eh, a propósito, hay un, hay un libro, bueno, el de Margo Inhoff, The Trailblazer, habla de eso, que... El 98% a dedicarle a entender los problemas del cliente y el 2% a la solución. Claro. Sí, estoy de acuerdo sí. con eso. Está bueno ese 98%. Más que pareto. 98. <risa> sí, mucho más <risa> que pareto. Mucho más que pareto. <risa> y para eso y para entenderlo, se necesita crear una buena relación. Entonces, claro. eh, metete hasta atrás, fíjate que publica, entérate de las cosas que hace, chateale, llamado. Oh.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 O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la, en la lista de mail. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Che, me, me encantaría conocer, ya me contaste acá una de tus estrategias de, de crecimiento y de, de. que es la, la expansión. Eh, mm. Me encantaría conocer para generar nuevos clientes cuáles son las principales estrategias, cómo las están ejecutando. Bien. Eh, bueno, a nosotros no nos ha funcionado más y yo recomiendo, en vez de ser generalista y decirle vendo a todo el mundo, mejor especializate, eh, especializate en una industria, en un nicho específico y, y exporta. Yo creo que hoy en día con la economía de conocimiento eso es mucho más, más rentable y eso es mucho más atractivo en el mercado que si haces todo para todo el mundo. O ¿Ah? eh, en los mercados desarrollados ya los generalistas no tienen, no tienen sí. mercado, o sea, yo conocí, el otro día hablaba con un cliente, con un cliente potencial que decía, yo hago esto solo para eh, consultores y agencias médicas, nada más, entonces, digo, o sea, es que me voy a dedicar a tecnología, así sé que hardware, software, radio, todo, pero bueno, me dedico a este Entonces, sí. eso ha sido una, una estrategia que no me ha funcionado excelente, entonces, no competimos, o sea, hay un montón de competidores que hacen lo mismo que nosotros, pero yo tengo un diferencial que es, tengo 10 años de experiencia en la industria tecnológica, y eso en este momento no lo tiene nadie, no lo hemos encontrado. Así, 10 años, con empresas medianas, eh, empezamos mucho en Chile, y después seguimos en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, y hoy en día nuestro segundo mercado es México, Chile y mm. México son nuestros mercados fuertes. Hemos vendido en España también, Miami. Pero eso nos ha permitido eso, generar una confianza y, y, des, y como despegando un poco a nuestros competidores. esta experiencia, conozco tu negocio, conozco cómo llegar a tomar de decisión, sé lo que es vender algo, que nadie entiende lo que estás vendiendo porque nadie lo puede tocar. Pero todo mundo sabe que es necesario. Entonces, sí. eso eso ha sido una, una estrategia de expansión. Y después ir a través de como una estrategia de árbol, le digo yo. Empezá, uh -huh. fíjate dónde estás vos parado. ¿Cuál es tu, cuál es tu red? ¿Cuál es tu entorno? ¿Quiénes son tus con, amigos, conocidos, eh, organizaciones conocidas? ¿Con qué empresas has trabajado? ¿Con qué organizaciones? Y empezar por ahí. empezar por ahí uh -huh. por el tronco y después seguí por las ramas. Okay. Entonces yo, bueno, venía del mundo Microsoft, un socio también. El uh -huh. tercer socio se incorporó hace poco, venía del mundo Cisco. Eh, bueno, vamos, vamos por ahí, por ese mundo. Y después vamos mismo a la misma marca mismo Pero en otros países, pero en el mundo Microsoft, en el mundo Cisco, después en el mundo parecido, Red Hat, claro. Google a través de conocidos. Y ahí vamos abarcando países, pero a través de, como de estas mismas empresas. Y ahí fue claro. como muy uno a uno a través de estas empresas conocidas y tocando puertas. Cosa que al desconocido no le fuera 100% desconocido, así como un extraterrestre que llegó. Ah, claro. no, vos ya trabajaste para alguien parecido a mí, pero en otro país está, no está tan bien. claro Sí, no, no, total. Súper anichado. Este, y en este caso ustedes, sí, ya incluso Microsoft, si trabajan con Microsoft o con Cisco, como que muy específico conocen todos los problemas o todos los productos que, que tiene la empresa y, y bueno, sí, es, es eso. Y, y, hay, que, hay que estudiar, ¿no? O sea, tenés que meter perfecto. y entender y ver, e ir a curso, uh -huh. ir a los eventos, la marca. Y después vas a otra y le decís, ¿sabes qué? Trabajo para tu competencia. Claro. <risa> También claro. Y es bienvenido, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso no les genera como conflicto de, de interés porque ustedes hacen como otra parte, eh, está, están separados los equipos y eso, digamos. Buena pregunta porque sí, lo primero que te preguntan es, ¿pero si vos trabajas con mi competencia, qué seguridad claro. tengo yo? Que, que no me estás pasando su base de datos, sus leads, que claro. eh, mi información no la vas a estar compartiendo. Entonces ahí hay que prepararse y, y, claro. y, y, y, y, y trabajar pensando en eso. Decir, bueno, me, me, me están, estas objeciones, lo bueno es que a medida que vas vendiendo, vas conociendo esas objeciones. Y, uh -huh. y el mismo cliente te va planteando los problemas. Claro. Entonces nosotros vimos una forma de trabajar que los dejara tranquilos. Que era primero uh -huh. firmar un contrato de confidencialidad, utilizar consultores... No, poner el mismo consultor para dos proyectos que justo son tan, tan competencias. O sea, claro. Al menos, eh, no sé, pongamos consultores distintos eh, dentro de lo posible. ¿sí? Uh -huh. eh, y usemos, usamos todas las, las plataformas y el nombre del cliente. No tenemos no nuestras propias eh, plataformas. Claro. Le pedimos al cliente que nos pida un correo. Usamos el perfil de LinkedIn, el perfil de YouTube. Todo del cliente. Entonces, claro. el cliente final de nuestro cliente más entera que está de metería ahí atrás. Uh -huh. Y todo okay. eso le queda al cliente, el cliente se queda tranquilo, termina, nos quita el acceso cuando quiera. Yeah. Claro. Sí, sí, sí. Pero sí hay sí, que sí. ver eso también, para que el cliente se quede tranquilo. Me gustaría volviendo a reforzar lo del nicho, esto de las objeciones. O sea, esto, porque esto lo hablo también en un curso que estoy haciendo, que hablamos mucho del nicho y las primeras clases fueron nicho, nicho, nicho, nicho, ah, nicho, nicho, y nicho. Y es nicho. esto. No vas es a saber que tu objeción, siempre te van a plantear esta objeción, la industria es así. Entonces, eso es lo que está para mí eh, súper interesante de, de cómo vos armás toda tu comunicación en base a algo único y no sonar genérico. Porque para mí el problema, sobre todo en servicios, es sonar genérico. O sea, esto, sí, sí, es sonar genérico. Es como que lo que es para todos no es para nadie. Eso es lo Exactamente, que Exactamente. El que mucha marca, poca aprieta, digamos. Claro. Sí, no, no sabe claro. mucho de mi industria y mis necesidades. O sabe un claro. poco de todo. Claro, es sí. Totalmente. Che, y, y yendo por ahí a, a, a lo que hacen con. Eh, volviendo a esto de las estrategias de adquisición, este, no sé, tra, por ahí con los clientes, dentro de lo que puedas contar, que cuáles son las principales estrategias que usan para, para que ellos crezcan, por ejemplo. Mira, mira, tenemos una metodología que también la, la aplicaron, la fuimos construyendo en el tiempo basado en lo que íbamos haciendo, estudiando también, haciendo cursos, formación pero sobre todo muy de la práctica, y eh, creamos nuestra propia metodología, se la voy a contar en muy, muy grandes rasgos, pero que es... Eh, el objetivo no es hacer actividades, es crear un relacionamiento con un cliente. Sí. Todo lo que hagan, muchachos, es, es puras relaciones. Es, sí. Tenemos que hablar con otros seres humanos y generar confianza. Y, y por más producto divino que tengamos, que me pasan mucho a nuestros clientes que creen que tienen cosas maravillosas, y vas a tener que hablar con alguien y relacionarte y generarle confianza. Eso no te vas a zafar. Entonces, ordenamos toda nuestra estrategia, y también lo hacemos con los clientes, es el objetivo es crear relaciones con personas. Entonces, para eso tenemos que hacer actividades de mayor profundidad en la relación, donde puedas tener conversaciones, y actividades de mayor escalabilidad, porque eso te va a permitir llegar a más personas. En el medio hay actividades más o menos escalables, y más o menos de, en profundidad de la relación Bastante buena, y ahí vas haciendo un poquito de todo, pero no haces todo a la vez. No es, vamos a tener todas reuniones porque es recontra ineficiente, porque es puro relacionamiento en profundidad y no es escalable. Bueno, no le podés dedicar, volviendo al, al tema de la pareja, no le podés dedicar a, eh, el, mismo, el mismo tiempo a, a, a tu esposa, a tu pareja, que a alguien con relación no acabas de conocer. Claro. Exactamente lo mismo. Entonces, eh, sí es importante combinar omnicanalidad, varios canales, pero que me permitan eso, escalar para llegar a más gente dentro de mi segmento, antes que esto hay que definir muy bien ese segmento, ese nicho. Yeah. Pero dentro de ese nicho, ahí puedes decir, la forma de escalar en un nicho específico es abrirte a otros países. Yeah. ¿Ah? A no ser que diga nada, vendo en China bueno, o en Brasil, claro. pues, pero si no, los demás países, más medianos, chicas, tenemos que abrirnos otros países. Y ahí decir, bueno, actividades que para que me conozcan, para generar confianza, pero voy haciendo las otras, que son más tipo de ventas, charlas, webinars. Pero también este uno a uno que me va a permitir cerrar un negocio. ¿Está? Entonces... Combina como, digamos, nuestra metodología combina esa, esos dos factores, ¿no? Relacionamiento, más profundidad, escalabilidad, más outbound, más inbound y varios canales de comunicación. Ser como un viaje de relacionamiento con el cliente a través de distintas actividades. Entonces, todo eso con KPI, tecnología, procesos. Perfecto. Jimé, eh, para ir avanzando te pregunto, ¿cuáles son las tres métricas clave que tenés hoy? Que, que me dice que si, si alguna de estas está mal, eh, lloro, no sé. <risa> no, es importante, porque uno, nosotros medimos varias cosas, pero okay. vamos así, como del embudo invertido. es Primero, lo más importante de todas es las ventas. Las uh -huh. ventas, porque las ventas te permite tener... Son como los ingresos de una casa, es importante, por supuesto, la relación familiar... Es importante varias cosas, pero sin platita, chicos, no hay nada. De familia, no hay nada. Es lo mismo. En una empresa es exactamente lo mismo. Entonces, las ventas me van a permitir hacer todo lo demás. Entonces, eso, si van más las ventas, yo no. Pero ahí vamos hacia atrás, desglosamos. ¿Qué vino? ¿Por qué país? ¿Por qué medio? Si es cliente actual, cliente nuevo. Ah, también, bueno, medimos la permanencia del equipo. Eso, eso, eso es bueno. O sea, hacer que el equipo dure más tiempo. En nuestro uh -huh. caso, que estamos especializados, que necesitamos consultores que sepan manejar clientes de tecnología, nos vale mucho para una persona. Por no uh -huh. nos no, no sirve estar así cambiando. Claro. Uh, pero, um, entonces, eso. Da, eh, y la otra es la, la venta a clientes actuales. Son las, eh, como el equipo, las ventas, y, la, y, y ¿qué, qué, qué porcentaje va creciendo de esas ventas a clientes actuales, porque eso también habla de. Vamos generando confianza en nuestros clientes y, y, y, mm. y, y logramos venderle a esta mismo cliente. Okay. Si vas 10 años y es oscuro venta nueva, bueno, hay algo que estamos haciendo mal, que la gente claro. no quiere quedar. Sí. O Medimos vos, más cosas, pero digamos que esas son como las la más importantes. Eso de, de ventas actuales, vos lo medís en función de tus ventas totales o lo que tratás también de ver es el crecimiento de las ventas de clientes actuales o las dos cosas, no sé. Las dos cosas, venimos, bien. el crecimiento, es importante que año a año eso vaya creciendo, claro. pero por supuesto, claro. respecto a las ventas totales. Claro, ah, ok. Sí, sí. Bien, te pregunto, seguramente ya me comentaste de, de un libro recién, pero bueno, ¿qué libros son los que, los que recomendás? Pueden ser de ventas o pueden ser vinculados a eh, los que lo que más te guste. Y también, si escuchás algún podcast, además de la primera reunión, que seguramente ya lo escuches fielmente. Tal cual. <risa> Pero <risa> bueno, si escuchás algún reunión, podcast. Sí. <risa> eh, mira, no soy muy de los podcasts. Yo soy más de los libros porque yo soy, más, soy visual. Yo retengo la información mm. viéndola y no escuchándola. Me olvido de todo lo que, lo que escucho. Así que escucho pocos podcasts, sí, además del de, de primera reunión, que sigo más lo, lo, los videos, de hecho, por eso que me gusta <ríe> ver. <ríe> de ahí puedo prestar atención más, más fácil. Pero eh, escucho mucho el de, el de, de Mentes, de Diego Barrazas, que es mexicano. Uh -huh. Me encantan las entrevistas que hace, cómo las hace, y los entrevistados uh -huh. también. B2B Grow. También un podcast en inglés que lo, lo dejé escuchar, pero también a, me gustaba, gustaba lo que compartían ahí. Y el de... Bueno, el de Sirena en su momento lo escuchaba también, tenía entrevistas sí. interesantes. Sí, sí, todo bueno. Poco podcast, pero sí libro leo uno al mes o más, o sea, me encanta. Sí. Y, claro. y he aprendido mucho leyendo. De hecho, mirá, los categoricé. O sea, primero, crecimiento personal, que eso es uno de los aprendizajes que he tenido, que eh, no te preocupes tanto por tu empresa, preocupate más por vos. O sea, las dos, pero vos sos más importante. Sí, eh, entonces, a nivel personal, hábitos. Hábitos. ¿sí? Los hábitos son la base de la construcción, son como los átomos de, de todas las cosas. ¿sí? Sí. O como la, la, la unidad que te permite lograr cosas. Entonces hay Charles Louis y el de... El, el libro de hábitos de Charles Duhigg y sí. el de Atomic Habits de James Clear James Clear ese es sí. este está genial, genial. el, el primero se llama The Power of Habits si mal no el poder de los hábitos el power, sí. The power of, sí, sí claro yo sé eh, están buenos los dos pero está más fácil de seguir como un manual el de Atomic Habits o sea, te, contempla todos los aspectos desde, desde las señales Sí. Hasta hasta el post-hábito y cómo hacer que eso se vuelva recurrente, que es recontra difícil, es recontra difícil crear hábitos. Entonces, sí. eso está bueno. Porque sí. si vos tenés buenos hábitos y disciplina, vas a poder crear eso mismo en la empresa. Claro. Sí. Y si lográs crearlo en la empresa, por más que no tengas un buen producto... Eh, vas a poder su subsistir como empresa, o sea, yo creo, después de haber ido a Japón y conocer empresas japonesas y, y conocer empresas latinas, encuentro que el mayor error de las empresas latinas es no tener disciplina en procesos y hábitos. Okay. Hay mucho talento, pero no hay eso, no nos gusta, uh -huh. <risas> nos gusta la conducta, nos gusta ir, andar improvisando y crear, así como jugamos fútbol, ¿viste? Que okay. Nos cansamos en que los punteros hacen todo y en la inspiración, y, no, esto uh -huh. es, pura, es pura disciplina. No sé, hábitos, eh, armas de titanes, me gusta de Tim Ferris, que es lo que hacen los bueno. grandes, todos, escritores, actores, todo. Está muy bueno ese. El de Marie Kondo me gusta el de Tiding Up. Como empezar el... a. El tema la de magia ordenar. del orden es. Sí, sí la magia del eh, orden sí. de Tiding Up. Sí, sí, sí. sí. Eh, vos empezás a ordenar tu entorno y de repente se te ocurre cómo ordenar cosas en tu vida. Claro. Solo por tu entorno, porque, claro, si empezamos a hacer un entorno lindo, te dan ganas de cambiar más cosas. Entonces, como esos cuatro a nivel personal, después de negociación y ventas, me encantó el de Neva Split de Difference. Eh, uh -huh. La línea inglés, no me acuerdo en español, de Chris Voss, que es un gente del FBI. Y yo, ah, no, <risa> la genial. Genial. Así, <risa> supremo y maestro. ¿sí, no? eh, todo técnicas simples de negociación que te hacen como ganar pequeñas uh -huh. eh, conversaciones sin que la otra persona sienta que le ganaste, al revés, siente que la otra persona siente que está en control y después otro que me sentí muy identificada y que me encantó es el de Deeping Point que yeah. es de de Malcolm, Gladwell. Gladwell Malcolm sí. Gladwell que habla de sí. los conectores, los vendedores y, y los mavens me encantó la uh -huh. parte de los conectores que por estar en contacto con mucha gente logran muchas cosas como ah. influenciadores natos. Ah, creo que está bueno tener un conector siempre en todas las empresas. Tengan uno. Bien. Para que las cosas fluyen con un conector. Sí. Y después de, bueno, de emprendedores, me encantó el de Trailblazer y Los Unfounders. Okay. De, de Ram Fishkin. Mira, el de Trailblazer bueno. está bueno, el de Marguenio. Ah, pero es como es como la historia del exitoso, no le no creo en la las cosas, no, yo digo, este loco, seguro que pasó por cosas malas, ¿sí? no las cuenta mucho, en cambio el otro es re honesto, cuenta las buenas y las malas, con todo del sufrimiento que pasó. Entonces, ¿Cómo se el segundo, perdón? Eh, Lost and Founders de Random Fishing. Ah, ah, okay, de Dexio okay. de Moss, okay. ese está buenísimo, más realista. Claro. Ta, ta. Me encantó. Es como que vos sentís que me, me, te sentís identificada con ese tipo. Estamos claro. Y después. A te sugiero en esa línea, deja que me meto un bocado. Sí. Eh, dale, eh, dale, dale. Me lo recomendaron en una de en estas entrevistas. Me lo recomendó Fernanda sí. Lesmes en una de estas entrevistas, que se llama The Hard Things, About Hard Things, que es de. Ah, ¿verdad? no me acuerdo el nombre, pero que está viendo una empresa de software y que te cuenta. Tipo, al principio es todo, tipo, todo lo malo que su sufrís, lees ese libro y sufrís, tipo, es como, sufrí pero te divertís, no sé, pero decís, ay, no, no van a quebrar en cualquier momento, y qué, qué hace, qué va a hacer este loco, es que y, es, y es así, y es bueno. Los primeros a... son, así. Sí, sí, sí, son, son así, después te estabilizás, pero, pero claro. son durísimos, y está bueno leer eso, y leer esas experiencias, primero para que no sientas yo sentía en ese momento, cuando ah. en la empresa, que estabas haciendo las cosas mal. Pero sí, porque sí. no tenés contexto, no tenés gente que hace lo mismo, no ves otras experiencias. te das cuenta que es un camino totalmente normal, donde la estadística de Bloomberg te dice el 85% de las empresas se mueren en el primer año y medio, o sea, claro. es un genocidio. <risas> Entonces vos estás en ese 15%, sos un superviviente. Pero como que ese es el camino normal, No, no mm. es que estás haciendo las cosas mal. Mm. Entonces, y después, bueno, a ver, para las mujeres, fíjate, me gusta recomendar como cosas para las mujeres porque encuentro pues, que es un, un pelín más difícil, Total. <risa> pero el, de, el libro de Sabias, de Adela Muñoz, son todas mujeres de, de ciencia, desde el siglo XV, desde la antigüedad en adelante, que hicieron cosas tremendas en la sociedad y que no, la verdad, no sabía que había desde la internet, hasta libros, hasta conceptos filosóficos, historias. La primera escritora de la humanidad fue una mujer. Uh -huh. ah, o sea, están está muy bueno. Está muy, muy, eran como emprendedoras, ¿no? Bueno, uh -huh. de, de, de, Así que, bueno. eso, tengo más, pero bueno, eso es no, como... No, una lista ¿no? de lectura, por, por lectura ahora. <risas> Me ah, encantó. Sí, tres categorías. Me, me encantó, me encantó. Che, bueno, y la, y la última, para cerrando, si hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando, cuando empezaste, digamos, algo que hayas aprendido. Varias cosas. Yo creo que uno en este camino se, se vuelve sabio con todo lo que te pasa. <risa> o sea, aprendes un montón de cosas que, que no hay que hacer, o que sí hay que hacer hacia los golpes. Pero, mira, la más importante que aprendí es... Eh, eh, lo que dice Gandhi, ¿no? Si querés cambiar el mundo, cambia de mismo. Eh, okay. Cultivate, aprende, sana tus cosas. Si ves que estás cometiendo que vas por el tercer cuarto año, vos ves que siempre te pasa como más o menos lo mismo, que a veces uno lo ve en las relaciones, ¿no? Y dice, ostras, oh, me pasa lo mismo. Okay. Bueno, ahí hay algo que tenés que solucionar vos y que no, tal vez no seas consciente. Entonces, anda. Ah. Anda alguien que te, que te ayude. No tiene un psicólogo, no es un terapeuta, puede ser. Yo busqué ayuda de diferentes maneras para entender por qué, como que repetía el mismo patrón en la empresa y vi que era algo mío. Obvio. O sea, vos como dueño, como socio, eh, la empresa es un reflejo. Es como tu hijo, ¿viste que los hijos son sí. parecidos a los padres? Bueno, la empresa es exactamente parecida, toma la identidad de los fundadores, sobre todo del fundador que está más presente. Yeah. Entonces vos ves, la empresa es. Eh, MTI tenía en ese momento una identidad que era muy, muy como muy mía, con sus cosas buenas y sus cosas malas, obvio. Entonces cuando empezás a analizar eso, y con alguien que te ayude a hacerlo, eh, vos empezás a mejorar ciertas cosas, y, y la empresa empieza a mejorar. No Por eso recomiendo el tema de los libros de crecimiento más personal. Y que claro. vos, como aprender vos Porque eso se va a dar reflejado en la empresa Y eso es mucho más importante que que pague cualquier estrategia A la empresa Pagate algo para vos claro. ¿Está? Y voy a decir un par de cosas más Que también sí. he aprendido Pero tío, esta es la, la, la, la principal eh, El otro es un proverbio japonés Que dice la disciplina de la inteligencia Definitivamente eso, sino, o sea, eso es superior a cualquier talento Entonces sean metódicos estratégicos como hacer deporte, Messi no se hizo solo el talento, se hizo porque practicó y practicó y practicó, practicó. Entonces, chicos, eso. Y la <ríe> otra es, la tercera es enfócate en ventas y en relaciones. Bueno. Eh, crear relaciones, mantenerlas con los clientes también. Como que si cuidas eso, vas a ver que la empresa va a ir bien, va a estar todo el mundo mejor para poder construir productos y, y va a la caja va a llegar. Pero eso, o sea, no, no descuides las relaciones nada Espectacular, Jimmy. Bueno, muchísimas gracias por esta doble entrevista que una parte nadie se enterará nunca. Este, así que bueno, eh, gracias por haber venido. Este, así que bueno. Por favor. Ya, ya por favor. Muchas gracias a, gracias a vos por la invitación y gracias a todos por, por estar escuchando. Bueno, si te quieren contactar, estás en la comunidad de, de Slack. No sé, imagino que, que en LinkedIn también, sí. Estoy así como Jimena Hernández Bufa en la comunidad Slack, que estoy en LinkedIn, tengo mi canal de YouTube personal, y ah, si les bien. interesan más estos temas, chicos, tengo mi sitio web que es jimenahernández.com. ahí tengo un curso de estrategia comercial para emprendedores, tengo otro curso de, de prospección para emprendedores, ah, me gusta mucho esto de, de, de enseñar y de intercambiar conocimiento, entonces estoy creando cursos y los estoy publicando además de mi blog, y pronto... Bueno, ya tengo las noticias, estoy haciendo, estoy escribiendo el libro Pero ahí los invito también a mi, a mi sitio web y a seguirme en, en YouTube. Bueno, si, gime, este ahí está, ahí está el sitio, va a estar en tu es. canal de, de YouTube también. Y, Así es. Y próximamente nos enteraremos tu, tus novedades del libro. Ahí le, les estaré avisando, por favor. Espectacular. Bueno, bueno, muchísimas gracias a, por, por venir, ya la conocieron. Simena Hernández, MTI, Celine venden a, eh, tienen una propuesta súper anichada y están creciendo un montón, y sobre todo con clientes eh, actuales, lo que dice mucho. Así que, Sime gracias por haber venido a esta primera reunión. Bueno, muchas gracias, Andrés. Excelente los contenidos. Voy a, voy, a, voy a seguir escuchando el podcast y voy a anotar el libro de Heart Sin Sao. Okay. Gracias. <ríe>